Por las acciones que se han tomado parece que el gobierno de Iván Duque está tomando una posición frente al manejo de la memoria histórica bastante cuestionable, sobre todo porque por un lado hay una comisión de la verdad que que ha empezado con muchos problemas, con reducciones graves en su, en su presupuesto y por otro lado el nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro de memoria Histórica también es, eh, no ha sido para nada bien recibido por muchas personas, sobre todo porque ya, ya Darío Acevedo ha demostrado una inclinación hacia una negación del conflicto armado y hacia cierta intención de, de, de preferir o de de reivindicar memorias de sectores como los militares o los empresarios, que obviamente sin duda hicieron parte de, de la guerra, del conflicto, fueron víctimas en muchos casos, pero eso no puede eh, traducirse en un desbalance con respecto a las investigaciones que se deben seguir haciendo con respecto a las víctimas que sí han sido mucho más afectadas. Por eso las acciones parecen demostrar que hay realmente una especie de, de ataque por diferentes flancos al trabajo de memoria, de investigación y de divulgación del pasado reciente del país. No se puede dejar solamente en manos de, de las entidades públicas gubernamentales esta es la investigación del pasado y la preservación de la memoria. Creo que le corresponde a toda la ciudadanía y a entidades de diferentes sectores sociales tomar el control y un papel más protagónico en la investigación y divulgación de esta memoria.